¿Cómo están? Espero estén súper súper bien, hace mucho frío Y este video lo estoy grabando unas cuantas horas antes de que sea 2023 Pero bueno, este video ustedes lo van a ver en el 2023 Así que bienvenidos al primer video de este año Espero que se hayan pasado muy bien y todo este año sea excelente, ¿ok? Ya basta, vamos a ser felices este año Y bueno, el día de hoy les traigo otro caso muy interesante Captó mucho mi atención este caso en TikTok. Así que bueno, lo vamos a estar analizando, se los voy a estar eh, compartiendo. Este caso es en inglés, pero recuerden que siempre les hago la traducción para que aquellas personas que eh, a lo mejor no, no la entiendan o no alcanzan a entender o a ver lo que está pasando, pues yo se los voy a poner ahí en subtítulos. Pero bueno, entonces, fantasmitas, antes de comenzar, eh, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita 2023, porque este año... Vamos a hacer muchas cosas, ¿ok? Vamos a lograr muchísimo. Y eh, aquí están mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Entonces, estoy activa más en TikTok y en Instagram. Entonces, bueno, pues por ahí los ando esperando. Y pues bueno, yo les recomiendo que si todavía están de vacaciones, porque yo me imagino que muchos todavía van a seguir de vacaciones, ya que no tengo idea cuándo voy a subir este video, probablemente el 2 de enero... O tres, no sé. Eh, pues que se traigan algo rico de comer en lo que están ahí acostados o sentados o parados viendo este video. Y bueno, entonces yo les recomiendo que en este sí pongan atención. Este... ¿Quién se murió? Este... Este estén cómodos viendo este video y bueno ahora sí vamos a comenzar ya ok miren este es un perfil realmente es que yo vi este caso con otra persona que lo estaba analizando pero bueno decidí venir a ver el contexto completo de este caso este es el perfil aparentemente el hombre que es dueño de este perfil se llama Wade y su perfil bueno aquí lo están viendo y, bueno, eh, nada más hay que prestar la atención a los últimos cinco videos que hay, pero, um, o sea, los demás ya no tienen nada que ver con lo que les voy a comentar el día de hoy. O sea, él subió videos de su familia y todo así muy bien. Entonces, bueno, lo demás como que no tiene contexto. Lo único que les voy a decir es lo siguiente. Él es un hombre que tiene una bebé de nueve meses, me parece que dice... Y vive, pues, con su esposa, obviamente, y con su perro. Nada más. Cuando ocurrió esto, mmm, su esposa no estaba en casa. Dice que por trabajo se tuvo que ir una semana fuera de la ciudad donde ellos viven. Entonces, pues, nada más estaba él y la niña. Bueno, su bebé, pues, y, pues, el perro, obviamente. El perro es un perrito ya grande, o sea, ya viejito. Y dice que, aparte, está, pues, medio sordo, ¿ok? De, pues, ya de la edad. Muy bien, entonces... Antes de comenzar, les voy a meter un poco en contexto más. No sé si a ustedes ha pasado, porque yo sé que sí, a muchos de ustedes me han dicho que de repente pasa algo paranormal respecto a su celular. O sea, que aparecen fotos que ustedes no tomaron, que aparecen fotos tomadas en la noche con ángulos extraños que definitivamente ustedes no pudieron haberlo hecho, o mucho menos otra persona. De estos casos ya ha pasado bastantes, créanme. No, no es el único, no es el primero que he visto y sin duda tampoco será el último. Entonces algo así ocurrió. Aquí la cosa es que pues vive con su bebé, ¿ok? Entonces esto es un poquito más fuerte. Pero qué les parece si vemos el video para que entren en contexto. Adelante. I think probably the creepiest thing that's ever happened to me just happened um when I woke up this morning, my phone said that my storage was full, so I went to my photos to delete some and the very first one was a photo taken last night of me asleep in my bed. It was an overview photo um and the the creepy part is is i'm home alone with my 10 month old daughter my wife's been out of town in colorado for a week i live in washington there's no way that my 10 month old could have taken the photo because she sleeps in a crib in a in one room over and there's no way she could have crawled out of her crib came into my room got my phone and then found a way to stand like five feet above my bed and take the picture it's not possible and even if she did It would've, I would've, there would be a notification on the, on the app for her camera. So I, I'm super freaked out right now. I feel like there's someone in my house. I feel like there's someone watching me. I, and I don't know what to do. Ok, entonces, como ustedes ya vieron, él explica que estaba solo, lo que les acabo de decir, que su esposa estaba fuera, que él estaba con su bebé. Y que de repente aparece una foto de pues, un ángulo que él no pudo haber sido porque pues, él aparece en la foto. Yo sé que todavía no les pongo la foto y se lo voy a poner no parece, o sea, aparecen en la foto pero no, no se la pudo haber tomado el mismo definitivamente la bebé tampoco fue o sea, está demasiado elevada pero vamos a ver la foto, ok? ahí les va yeah. I made sure to screenshot it so you can see what time it was taken, it's at 2.34 in the morning, um, as you can see, there's no way that my daughter could have taken it um, and there was no one else in my house um, yeah, the, the way that the photo looks, is just super creepy and it looks like someone was standing on my bed which is also super creepy y bueno como ya vimos en los detalles de la foto dice que fue tomada como a las 2 y media de la mañana cuando él se ve que está súper dormido y aparte él es lo que dice o sea está tomada de tanta altura que parece que alguien literal se tuvo que haber subido a la cama casi casi ponerse encima de él y tomarle la foto como así entonces era como de que ok yo no escuché nada, mi bebé evidentemente no fue porque pues está en su cuna, pues tiene, o sea, no, pues estaba muy imposible que la bebé fuera. Y dice que aparte pues tiene un perro, que el perro siempre duerme en el cuarto de la bebé y el perro no ladró, o sea, no sintió nada, no escuchó nada, que a pesar de que sí está un poquito sordito, pero pues no escuchó nada y no hubo nada, así como que pues llamara mucho, mucho la atención, ¿verdad? Él está obviamente súper asustado, como vieron, él ya se fue a pasar unos días... A casa de, de su amigo, pero pues evidentemente en algún punto tiene que regresar a su casa Y es cuando regresa y dice, no, pues es que en los comentarios me están diciendo que consiga, ya saben, una P-I-S-T-O-L-A O un perro, y ahí es, ahí es cuando dice el detalle del perro, o sea, ya tengo un perro, pero pues no, no hace nada, o sea, ya está viejita, entonces pues no eh, Aquí, fíjense, yo pensé, o sea, dejen ustedes que sea paranormal, ¿Ok? En otros países se da mucho, sobre todo en Estados Unidos, hay una cosa que se llama frogging, creo. Si es que no estoy diciendo, eh, si no lo estoy pronunciando mal. Es como frogging. Ajá. Básicamente, el frogging es tener personas vivas habitando tu casa sin que tú te des cuenta. Y como en Estados Unidos hay mucho de que ya saben el sótano o el ático, pues hay personas que literal se dedican como a estudiar la actividad que tú tienes en tu casa y en algún punto ellos saben tanto tus movimientos, a qué hora llegas, a qué hora este, te vas, este, esto, lo otro. Que se meten a tu casa y están viviendo ahí y no hacen ruido mientras tú estás ahí. Pero ya que te vas y la casa está sola, pues ellos van al baño, se bañan, eh, comen de tus cosas. Y pues tú nada más así como que te quedas de... O sea, qué extraño, yo aquí tenía un pan y pues ya no lo tengo. Pues a lo mejor se sí me lo comí o se lo comió el perro, ya saben, ¿no? Esto es una actividad que se da mucho allá. Entonces, yo a este punto pensé que eso era, porque en este eh, tercer video que estamos viendo, cuarto video, no me acuerdo, está diciendo que, ok, ya llega a su casa después de que pasó pues unos días con su amigo y que se metió a bañar, pero cuando sale y agarra su toalla se da cuenta de que la toalla está mojada. Entonces ya la gente le dice, ¿sabes qué? No creo que sea un fantasma, sinceramente parece como que alguien está viviendo en tu casa, lo cual pues es como más peligroso, ¿no? Yo siempre les he dicho, tenerle más miedo vivo que... <risa> tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y pues sí, o sea, yo estaría aterrorizada de saber que alguien está en mi casa que yo no conozco, que ahí está mi hija chiquita y yo, o sea, indefenso ahí mientras estoy durmiendo, quién sabe qué está pasando. Entonces, bueno, sube un par más de videos, dos más, que él hace como para que se den cuenta que no es alguien haciendo frogging o frogging, no sé cómo se pronuncia. Vamos a verlos, porque aquí es donde todo cambia, así que vamos a verlos. At this point, she's gotta go outside, so I'm gonna let her out. I figured I would just record the whole thing. Um, yeah, here we go. Let's go, bye, Daisy. No. Nope. No, nope. go to the room. Go, Daisy. Go, go, go, go. I don't any of the only stuff that was on the table. I just woke up to something scratching at my door. I originally thought it was my dog. My dog was right here. Uh... See, <laughs> no, no, no, no! It's okay? On, can't believe in the dogs. I'm coming Daisy. <laughs> Can't a dog. Back here. <laughs> Come back for me. Daisy, get in the car. ¿Qué Oh my god, that's a person. What the fuck? Aquí les puse dos videos en o sea, corridos, ¿no? A este punto, yo sinceramente, antes de ver estos dos videos, yo pensaba como que sí. Todo estaba pasando, que les digo, a lo mejor no necesariamente que era un fantasma, sino que era alguien viviendo en su casa. Pero veo estos videos donde él está como dando a entender que no, que no es alguien, sino que es algo viviendo ahí en su casa. Ah, uh, uh, ya no lo sé, Rick. O sea, no sé si escucharon, hay una voz de fondo, y les puse los subtítulos, donde dice una voz de mujer. O sea, casualmente la mujer, la esposa, es la que no está y es la voz de mujer que se escucha diciéndole, sal de aquí, no vuelvas a este lugar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y el perro, pues... Digo, sí estará sordo y todo, pero pues sigue sintiendo si habría algo raro y pues el perro anda así, está con la colilla moviéndose y todo así, o sea... Como si, pues ya conociera todo lo que está ahí. Entonces, ah, aquí es cuando todo el mundo ya le empezó a decir así que, ¿sabes qué? No lo creo. Aunque, bueno, está el detalle de que, pues, agarra a la bebé así y todo y la bebé se escucha que va llorando y todo. Pero... Pues no sé, les digo yo a este punto, antes de ver estos dos videos sí dije, ok, sí está pasando algo, pero después de esto digo, mm, ya no lo sé. Así que, pues me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios qué opinan y pues vamos a ver qué sí. A ver, el último video les subió hace un día, entonces seguramente habrá un mm, update después, pero bueno, lo vamos a checar. Bueno, espero que les haya gustado mucho este primer video del 2023. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchísimos besos.